La cumbia con tiene el ritmo picantoso. La cumbia por No te lo puedes perder. Sonido 100%, me 100% de, los de corazón, Las estrellas a brillar, la tradición de los que bailan la la bailar a La que yo canto alegre, la cumbia folklórica, tú la tienes que bailar. La cumbia folklórica tiene ritmo picantoso. la Nancy Cruz, 100% Nancy 100% de su no corazón. Canta. Información de este equipo. Solo pueden marcar el 55-3130-6537 Azteza Pacífico. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. La cumbia folclórica es la que yo canto alegre, la cumbia folclórica, tú la tienes que bailar, la cumbia folclórica, tiene ritmo picantoso, la cumbia folclórica, vamos todos a bailarla. Love is love is love is